Eh, gracias, vicepresidente. Eh, señorías, voy a empezar por el final, porque el senador del Partido Socialista eh, ha comentado que hemos tenido un debate muy interesante y eso es cierto. Y os quería, Les quería comentar una anécdota. Yo en los años 80, eh, con tres años, me dieron el primer certificado de minusvalía, que ahora se llama discapacidad. ¿Vale? En ese certificado decía que yo era subnormal. Así estaba recogido en ese, en ese certificado. Y es verdad que luego evolucionamos a sordo-muda y después persona eh, con discapacidad auditiva y después eh, deficiente auditiva. Pero eh, yo decidí por cuestión política que soy una mujer sorda y punto. Porque las palabras son fundamentales para construir eh, la realidad. Eh, como enfocamos una cuestión determinada y eh, qué lenguaje utilizamos. Y la perspectiva eh, patológica me ve como una enferma y otra perspectiva como la sociocultural me ve como una persona con derechos. Él, eh, y es el entorno accesible lo que hará que yo sea una persona como cualquier otra persona, eh, cualquier otra ciudadana. Y nosotras eh, decidimos cómo eh, se nos denomina y no eh, desde fuera. Y nosotras decidimos cómo queremos ser llamadas. Y eso es importante. En cuanto a las enmiendas del grupo del PDCAT... Eh, Siempre hemos pensado que Cataluña ha estado en la vanguardia, eh, en, con medidas y diferentes acciones al respecto. Pero luego en el turno de portabazos me gustaría explicarles una cosa para que eh, la tengan presente ustedes bueno, y el resto de grupos. Pero valoramos en cuanto eh, creemos que se puede liderar junto con las comunidades autónomas un plan que pueda evitar esa eh, inequidad existente o desigualdad en función del territorio donde vivas. Y creemos que la, esa colaboración puede y debe darse para que exista esa igualdad territorial. Eh, en cuanto a la enmienda que hablaba del pacto educativo, eh, yo ya lo he dicho anteriormente, eh, cada minuto cuenta y es imprescindible para las niñas y niños con diversidad funcional, capacidades diferentes. Y no podemos esperar a llegar a ese pacto, necesitamos ponernos en marcha ya. Eh, la educación como mercancía política, eh, sinceramente, señorías, eh, por ejemplo, el, el señor Aznar hace poco dijo que había que recentralizar la educación. Son eh, líneas que no compartimos, líneas ideológicas. Vaya y vinando, no podemos señoría. permitir que eso impregnen las leyes educativas. Tenemos que avanzar en ese tema y no podemos esperar esa ley educativa. Eh, voy a terminar ya porque me he quedado sin tiempo. Eh, muchas gracias por todas las aportaciones. Hemos llegado a una transaccional. Me gustaría eh, que tuviéramos cuidado con las palabras, por favor. Eh, no nos vayamos eh, tan contentos acaso pensando que hemos aprobado esta moción. Eh, como ha dicho el, el, el senador del Partido Socialista, necesitamos acciones y las necesitamos ya. Muchísimas gracias.